Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y nos hemos venido al río y vamos a inaugurar la temporada primavera-verano porque la verdad es que hoy hace un calor increíble eh, yo me puse, la última vez que salí me puse todo rojo por la radiación del sol y vamos a ver qué tal porque voy directo al agua, así que vamos a ello estrenado la temporada de <risa> Ay, espero que estuviera grabando bueno pues nada vamos a montar ahora el slack line aquí entre árbol y árbol y vamos a hacer un poquito de ejercicio está fresquita el agua pero la verdad es que nada más me lo esperaba peor ah, ahora me, me sacaré un poquito y a ver qué tal Me he tenido que poner las gafas porque es que me están atacando los mosquitos a, a los ojos, ¿vale? Estos bichitos que están volando y me están poniendo nervioso. Y, y la verdad es que necesitas toda la concentración para pasar la light Y que te estén revoloteando bicho de, cerca de la cara, la verdad es que no ayuda, no ayuda para nada. Así que vamos a ver si con las gafas de sol podemos pasarnos esto. La vuelta al menos, la ida ya la hemos pasado. Bueno, chavales, vamos a inaugurar la temporada de salto, cliff jumping, y a ver qué tal, espero que no haya ninguna roca debajo, por eso llevo las zapatillas, vamos entonces a ello. ¡Sal no pas! Eso es típico de, del Señor de los Anillos. Para quien no entienda la, la referencia. Con la parvas ya aparezco aquí. Pero, ¿qué bueno, vamos a hacer? Vale, ya sé que no cuenta porque tengo el palo, ¿vale? Pero estoy en ello, ¿vale? Que es muy complicado ¡Ey! ¡Que me caigo! Bueno, no hemos estado tan lejos, ¿no? Vale, voy saber descansar porque... Es mucha energía, pero joder, está muy guay ese, ese truco. Bueno, pues ya hemos saltado un poquito al agua. Estaba congelada, la verdad, pero sí que apetecía porque está haciendo, estaba haciendo bastante calor. Eh, el caso es, ¿vale? Eh, yo ahora mismo estoy en un río. Eh, ahora he montado el slackline entre dos árboles. Para mí este sitio es perfecto, además que me pilla eh, cerca de donde estoy ahora mismo eh, viviendo, ¿no? Eh, entonces... Para mí es muy importante que estos sitios pues, se queden como en secreto, por decirlo de alguna manera. Como he dicho, este de pueblo también es, es bastante visitado, entonces es imposible mantener en secreto esto, estos sitios porque no están súper alejados del mundo ni, ni nada de eso. Pero lo que quiero decir es que no, si yo comparto, por ejemplo, ahora una foto del sitio, no voy a poner la ubicación en el Google Maps eh, porque... Al día siguiente, si mi perfil es público, el de Instagram o en YouTube, por ejemplo, eh, pues se estaría llenando de gente. Estos youtubers, por ejemplo, como son What, What Parkour, ¿no? eh, van a sitios increíbles a saltar y la verdad es que a mí me gustaría saber dónde son esos sitios y saltar yo, ¿no? Pero, a ver, entiendo que no pongan la ubicación de esos sitios porque si todo el mundo que viera sus vídeos, que son miles de personas, eh, quisieran ir a ese mismo sitio a saltar, esos sitios estarían primero llenos de gente y después mucha de esa gente que vive los vídeos no, no lo respeta vale. entonces acabaría lleno de basura y aunque los guates es un equipo que, que sí que respeta el medio ambiente y se llevan su basura tal, no, eh, no estropean nada, pues eh, con el paso de la gente al final acabaría de, de desapareciendo ese misterio o esa belleza que tiene ese lugar, entonces vosotros si encontráis sitios que están guays los podéis decir a mí, ¿sabes? pero yo os recomiendo que no pongáis la ubicación y os lo pido os lo pido por favor que no pongáis la ubicación del sitio y últimamente, bueno, lo que ha sido el verano pasado eh, me doy cuenta que cada vez es más difícil encontrar sitios donde no haya gente y donde el sitio esté guay a ver, eh, si caminas mucho eh, río arriba, al final pues encuentras un sitio que, que está chulo, ¿vale? Pero es verdad que los sitios que están más cerca de carreteras o están más cerca de polos, eh, terminan masificados por, por este tipo de, de gente. Eh, sobre todo porque, eh, lo que dije en otro vídeo, las personas, en eh, las ciudades, eh, hacen mucho turismo de río. En plan, pues me voy, me voy a pasar el día al río, eh, monto, pongo mi mesa, pongo eh, luego la carpa esta enorme... Eh, montamos la fiesta de cumpleaños y lo dejan hecho un desastre, porque quieras que no, esta, esta gente viene con familias, vienen con niños y aunque a lo mejor los adultos sí que pueden respetar el sitio, los niños no lo van a respetar porque todavía no tienen conciencia, ¿vale? Bueno, pues yo ahora probablemente me haré el sandwichito, ¿vale? Un sandwichito de chorizo, no te creas tú aquí que es una <ríe> delicatessen, porque bueno, no, no se me da bien cocinar. O oh, si sí, se sí, me da bien cocinar, pero como no cocino, pues nunca lo sabremos Y nada, ya seguiré aquí dándole a Alex Line, Pero yo corto el vídeo ya aquí porque, porque quiero disfrutar, como he dicho antes Venga, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!